En este vídeo vamos a empezar a trabajar con fracciones. Esta calculadora puede trabajar con fracciones siempre y cuando el denominador no sea excesivamente grande. Vamos a ver cómo puede transformar un número cualquiera a fracción. Escribimos y al pulsar el igual, por defecto, nos lo da en fracción. Si pulsamos la tecla SD, lo volvemos a tener en decimal. Podemos escribir ceros a la derecha, y no tiene ninguna importancia, lo traduce exactamente igual. Ahora vamos con 0, 512, que es 512 entre 1000, pero que simplificado es 64 entre 125. Bueno, como hemos visto, todos estos números los transforma en fracción. Sin embargo, cuando el número es excesivamente grande, más que grande el número, que sea grande la fracción que lo representa, pues aunque pulsemos el igual, no nos lo transforma en fracción. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se pueden simplificar fracciones en esta calculadora. Pues la manera más sencilla es escribirlas, para ello tenemos que pulsar esta tecla. Escribimos 20 y con esta tecla bajamos al denominador y escribimos 15. Y nos lo va a simplificar nada más pulsemos el igual, 4 t. Bueno, otra manera de escribir las fracciones es la siguiente. Escribimos el 13 y ahora pulsamos la tecla y ya nos pasa directamente al denominador. Como vemos, esta fracción es irreducible. Vamos con otra, 2, 3, 4, 5, y lo dividimos entre 8, 7, 6, 5. Se tiene que poder simplificar, pues ambas terminan en 5. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer esta comprobación y vamos a ver que esta fracción cuando la simplifique se van a ir los 345 y nos va a quedar exactamente 5 tercios. Bueno, pues empezamos a escribir 5 por 345. Bajamos a la parte de abajo 3 por 345. Y al simplificarlo nos da 5 tercios. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se pueden expresar de una manera que no es muy habitual en España las fracciones. Nosotros estamos acostumbrados a escribir las fracciones de esta forma. Sin embargo, podemos hacer la transformación de esta fracción a lo que se llama fracción mixta. Vamos a ver. Si pulsamos el Shift y esta tecla SD, vemos que nos escribe 1, y dos quintos. Eso significa que este número tiene una unidad y que la parte decimal, que es 0,4, son dos quintos. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede transformar otra. Escribimos una fracción, cualquiera, y después de pulsar el signo igual, tenemos que hacer que funcione esta tecla amarilla. Por lo tanto, pulsamos Shift y nos dice que eso es 13 y además 7, 17 a. Bueno, y el último vamos a ver cómo se escriben en forma de fracción los porcentajes. Si nosotros escribimos 75 y vemos que el tanto por ciento está en amarillo en esta tecla, 75% es lo mismo que 75 dividido entre 100, pero 75 dividido entre 100 su simplificación es 3 cuartos. Vamos con otro número. El 40% es 40 entre 100, pero simplificado es 2 quintos. Y podemos hacer así con todo tipo de porcentajes. Esto simplificado es 173 partido 500.